Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de noviembre al domingo 21 de noviembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, yo sigo con el problema del software para editar las, los videos de Los Ángeles. Espero que no batalle mucho. Esto pasa cada vez que el sistema operativo de Apple o de Mac lo, lo llegan a actualizar y entonces su propia aplicación de iMovie queda retrasada y se llega a trabar y bueno, es un poquito complejo el asunto. Pero bueno, vamos a esperar de que pueda editar normalmente este video. Ya estaba pensando también hacer este video con la cámara, con el iPhone este, ...muy rústico y muy manual... ...para poder editar y subirlo... ...pero este... ...bueno, parece que lo solucioné... ...vamos a ver qué pasa... ...como sabes empiezo las lecturas... ...con las cartas de Daring Virtue... ...de la Virgen María que son estas de acá... ...escojo una carta... ...me guío por mi intuición... ...de mis cartas que son estas de acá... ...escojo tres cartas... ...igual me guío por mi intuición... ...y bueno, de hecho estaba pensando... En este, tengo que checar si todavía tengo una de estas barajas en hacer nuevamente un sorteo todavía no sé bien cómo, cómo hacerlo pero este había una persona que contactó a luisa este terapeuta que he recomendado ampliamente y bueno que moría por las cartas y quería las cartas y si recuerdan, bueno, los que ya llevan mucho tiempo con el, en el canal alguna vez hicimos este sorteo igual del libro igual de los CDs de meditación entonces bueno, voy a checar esto y tal vez para la próxima semana ya tenga más informes justo para navidad con, la sanación, con los ángeles de Doreen Virtue también utilizo una sola carta me guío igual por mi intuición y van a ver cómo que son cartas individuales, se convierte en un gran mensaje todo el, todo esto. Bueno, vamos a ver qué nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana, del 15 al 21 de noviembre. Y empezamos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. En entusiasmo Entusiasmo. Este, si oye ruidos, pues son mis animales que... Y me distrajeron un poquito por cierto, mi perro salió súper bien de la operación pero bueno, vas a seguir con la carta y te les comento el perro entusiasmo whatever I'm most passionate about is the direction I follow lo que más me apasiona es la dirección que sigo o sea si lo más que te apasiona como en mi caso bueno, son varias cosas, pero podría ser la pintura bueno pues entonces me sigo por la pintura no ahorita hablando laboralmente entonces nos piden entusiasmo y seguir de acuerdo a nuestra pasión a nuestro entusiasmo lo que nos apasiona ok bueno como comentaba alguna persona me preguntó este por uno de los medios sociales que cómo seguía a mi perro y bueno le contesté muy bien les comento: Sasha va a cumplir 11 años, es un pastor de Shetland, y ya le descubrieron unos quistes en la próstata y en los testículos. Y bueno, la recomendación fue, y una próstata agrandada, y bueno, fue este, castrarlo, prácticamente tiene un nombre más bonito, más sofisticado. Pero con esto la producción de, de testosterona pues baja y baja igual el crecimiento de la próstata. Bueno, es algo que debería haber hecho hace más tiempo. Yo siempre quise cruzarlo, nunca se dio, es una razón un poco común aquí en México. Y este, bueno, lo alargué lo, lo más posible hasta que ahorita ya médicamente fue necesario. Pero me refiero a haberlo hecho antes porque este. Tenía antes problemas con el perro que marcaba mucho territorio dentro de la casa. O sea, se orinaba. Y por todos los 11 años, pues nunca le pude quitar la costumbre. Y ahorita, bueno, ya nada más si llego a ver que se orines en un sitio y poquito. Y pues yo creo que para dentro de febrero ya no va a estar marcando el territorio dentro de la casa. También le he dado algunas vitaminas y demás este. Ayudantes en su nutrición, y bueno, el perro ha rejuvenecido. Este, entonces, bueno, la verdad me tiene muy contento de esa situación. Entonces, bueno, nada más quería comentar esto porque, bueno, hay gente que también tiene mascotas que ve estos videos. Entonces, este, yo de haber sabido que iba a ser tan positivo y tan rápido el resultado, mi perro reaccionó como si no hubiera sido operado, que yo la verdad pensé que iba a estar convaleciente como una semana y no. Entonces, bueno, lo hubiera hecho mucho antes. Muy bien, comencemos con la lectura. Ya sabemos entusiasmo. Nos pide la Virgen María para el día el lunes y martes. La carta dice liberación. Cuando es esta liberación es soltar. ¿no? Es dejar de engancharnos o dejar que llegue algo. Es dejar libre una energía para que llegue otra. Es el Arcángel Israel y dice ayúdame a liberarme de dudas, miedos, Uh, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación, todavía pondré aquí, de nadie. Yo soy libre. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está hablando de liberarnos de todas las energías negativas o de baja vibración ya descritas pero de hecho yo lo abarcaría a realmente lo que ya no nos funciona, lo que vemos que ya cumplió su ciclo, realmente conscientemente cerrar ese ciclo, dar las gracias por el aprendizaje, por esa relación, por lo que haya sido, pero muy conscientemente y para que llegue algo nuevo conscientemente. Entonces, bueno, eh, esto es una, una ley, ¿no? Si todavía estás ahí enganchada, si todavía estás pensando en esa persona, en esa relación, entonces no has liberado, es de realmente decir, ok, de una manera muy consciente, esto fue, aportó, qué padre, ya no es, súper, a ver qué llega, ¿no? Y yo, de hecho, le veo un poquito de entusiasmo porque es como, como Navidad, ¿no? De hoy, ¿cómo va a ser? la nueva relación, o la nueva persona, o el nuevo trabajo, o lo nuevo que vaya a llegar, ¿no? y ahí pues dejarnos sorprender, y la sorpresa siempre es agradable, entonces mantenernos siempre positivos, pues, y soltar. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, protección custodia, es el arcángel Miguel seguramente, y así es, y dice, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza e inseguridad. Miren, justamente, o muy cercano a lo que dice la carta anterior. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y a tus bienes. Amén. Ok, entonces, bueno, realmente mantener nuestra fe en alto, confiar en Miguel, que nos cuida, nos protege, que todo está bien. Dejar fuera todos los miedos, angustias, tristezas, malestares y dejar que todo fluya, creer en el proceso de la vida. ¿okay? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Abundancia. Es el Arcángel Uriel, y justamente el día viernes es su día, y dice Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora soy digna, soy digno de recibir, entonces bueno, aquí dejamos también, un momento que, pues como he dicho ya en varios videos, si hay una energía de baja vibración que está ocupando un espacio, ¿no? si la saltamos, y si la dejamos ir, pues va a haber espacio para que llegue algo nuevo, y la nuevo pues va a poder ocupar este espacio, esta energía, Okay. Entonces bueno Y en abundancia Abundante significa para mí mucho de Puede ser algo económico Pero no lo tiene que ser La mayoría de la gente ve la abundancia Con dinero Y no está peleado, puede ser el dinero Pero puede ser mucha tranquilidad Mucha paz, mucha armonía Mucho amor Este No sé, muchas relaciones De, de amistad mucho bienestar Mucha salud No, no sé Entonces, mucho Entonces, bueno, me llama la atención que sea justo también el, Para el fin de semana, viernes, sábado y domingo El viernes es el día del arcángel Uriel Entonces, bueno Por eso la carta del entusiasmo es un poquito, ¿no? Acá de, oye, va a llegar algo padrísimo Entonces, por favor, prepárate eh, Prepara el campo Como, es. yo lo veo un poquito Como cuando hacemos orden en una recámara en un closet de que sacas las camisas, playeras la ropa vieja pues no que ya no te queda que pues no sé ya no lo usas y yo normalmente la dono la dono a personas que conozco personalmente y si ya eso no me funciona pues la dono a la iglesia o alguna institución y pues el universo se encarga automático en que llegue ropa nueva ¿no? este y es muy chistoso porque ya no lo tenía planeado, aquí en México tenemos ahorita la promoción del buen fin de semana que en realidad eh, es un truco publicitario, muy al principio sí había muy buenos descuentos ahora realmente ya no, suben los precios y después meten los descuentos justo en esta época pero aún así si sí hay un descuento o sea, es, o sea que cuentas y es como un 10% y bueno, es un 10% muy bueno y este conseguí unas truzas que habían salido muy buenas y de ahí pues me seguí porque vi que había más cosas de en descuento y bueno, ya hice de una vez mis compras navideñas y así esa, es como ejemplo esa energía que fueron la ropa pues la sustituyó en automático el universo, no, ni lo tenía planeado pero así fue unas semanas antes este ordené y limpié el, el, el closet. Y lo mismo es con tus papeles, con el escritorio, con tu zona de trabajo. este A mí en lo personal pues me gusta porque soy ordenado, pero me entusiasma que vea que está limpio, que está, es como un lienzo en blanco, ¿no? Que está listo para, para hacerse. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? preparar, liberar, quitar lo que no nos sirve, tirar, qué sé yo, los orios viejos que ya no funcionan, los pinceles y este y ya nada más trabajar con lo que nos sirve. ¿no? Esto en diferentes creencias e ideologías ha funcionado, entonces este, realmente yo lo he comprobado, es muy chistoso, pero cuando de hecho limpias en una casa también y ordenas un cuarto, digamos el de visitas, todo está de repente pues ya otra vez ordenado, bonito, etcétera... ...pum, de repente resulta que alguien te va a visitar... ...y vas a tener visitas y no lo tenías planeado, ¿no? Entonces, este, pues así funciona. Si quieres pues que... Este, ...funcione mejor tu economía... ...pues tal vez es tiempo de imprimir los estados de cuenta... ...ordenarlos, este, tirar todos los tickets que ya no te sirven hacer orden pues no y que esté todo bonito y ordenado yo de hecho tengo la costumbre en la billetera de poner los billetes en orden por denominaciones y la misma vista porque me gusta no pero este veo que realmente también funciona una vez que eso está limpio que está bien pues llega algo nuevo no entonces pues mantener el orden y la limpieza este, en donde quieres que llegue algo nuevo ¿no? y es lo mismo emocionalmente si ves que pues no te funciona ya una relación de pareja o una amistad o lo que fuera pues simplemente agradecer por el tiempo que estuvieron y dejarle ir y esperar a que llegue algo nuevo, algo mejor ¿okay? entonces bueno y, te, y les digo, el mantener el entusiasmo en alto, porque para mí siempre es así, oh, ¡Ay, qué padre! ¿Qué, ¿Qué va a ser lo nuevo? ¿no? ¿Qué, va, ¿Qué es lo que va a llegar? Confiando en la uh, Corte Celestial. Muy bien. Por último, esta carta que es para todos nosotros, muy en especial, para quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice lo siguiente. Apoyo. Nos apoya la Corte Celestial. Los Maestros Ascendidos... Estamos con todo el apoyo de la corte, ok. Entonces, bueno, nuevamente te quiero recordar que nadie opaque tu brillo, que nada o nadie opaque tu brillo. <coughs> Perdón, puede ser que una situación, no sé cuál, este tal vez opaque un poquito, no o quiera opacar una decepción de algo de una relación, de, qué sé yo, algo del trabajo, te nuble un poquito el panorama, este no dejes que esa situación opaque tu vida. Este, normalmente a mí me pasa cuando le pasa a otras personas, me entristece una situación de que veo, pues no, no captan el mensaje, no avanzan, no, no quieren entender, no no quieren estar bien o X, es donde digo, bueno, pues tengo que soltar, no es mi vida, no es mi responsabilidad, no me corresponde y mi vida está bien y yo estoy muy bien, ¿no? Y no tiene nada que ver con ser egoísta, muy al contrario, bueno, pues si sí, ya pasó por tu mente y tu corazón, pero ves que no te corresponde, pues por lo menos fuiste una persona muy empática, ¿no? Bueno, les deseo a todos ustedes una muy bella semana, lo va a ser. Siento que es un trabajo interno, bonito, mantengamos nuestro entusiasmo. Este Estaba leyendo que los casos de coronavirus en Europa están ascendiendo otra vez. Eso, por ejemplo, es algo que a mí de repente me apachurra, donde digo, bueno, ya íbamos tan bien y de repente otra vez tienen que subir los casos. Pero bueno, aparentemente es parte de la naturaleza humana de que seamos tan diversos de que haya mucha gente que esté en contra de la vacunación y digo para mí es algo incomprensible yo entiendo cómo funcionan las vacunas este, a mí se me hace un milagro que haya sido tan rápido el proceso para poder conseguirlas y bueno aún así la gente no lo aprovecha y no piensa este, en el bien común entonces bueno, ni modo, así es. Este, igual de repente leo cosas de violencia, sobre todo aquí en México. que eh, Estoy dando ejemplos ¿no? de energía negativa que me apachurran, que me entristecen. Y donde digo, bueno, ok, no me corresponde. no Yo en lo personal estoy bien, tengo el canto de mi canario o mis canarios. de mi, Estoy con mis mascotas, estoy con mis plantas, estoy con mi casa, estoy con mi pintura. Yo estoy bien. ¿no? muy independientemente de todo lo externo que haya. Y recuerda, como empezamos por dentro hacia afuera, esto se refleja hacia afuera y contribuye hacia afuera. ¿okay? Bueno, nuevamente te deseo una muy bella semana. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor, como saben. Y seguimos aquí en contacto. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. namaste